Bueno, pues como sabéis hay una proyectada la construcción de la nueva gasolinera. Hace pues eh, varios meses antes del confinamiento, coincidiendo con la movilización que hubo por las canteras, eh, se pusieron en contacto con nosotros los vecinos y vecinas de Sierra Chica con la problemática de que se le estaba planteando pues eso, la nueva eh, construcción. Nosotros ya entonces nos pronunciamos en, en el pleno ...pues en contra de esta nueva construcción... ...primero porque no lo vemos necesario... ...y segundo porque no lo vemos adecuado... ...pero eh, al salir eh, pues el informe medioambiental... ...y el informe sobre el impacto de la salud... ...hace unas semanas con un plazo de alegaciones... ...pues hemos decidido unirnos a, a los vecinos... Para, ...para plantear una serie de alegaciones a, al ayuntamiento". ...para ello hemos estado también en contacto... continuo desde el principio con, con los vecinos... ...le hemos pedido sus alegaciones... ...y bueno, la hemos ampliado... Para, ...con nuestros criterios políticos... ...desde nuestro punto de vista... ...nosotros consideramos que es un proyecto... ...que es un sinsentido... ...por varias razones... ...aparte de que es un proyecto pues con muchos errores... ...que no sabemos cómo le ha podido dar... ...desde el Ayuntamiento el visto bueno... ...donde se plantea por ejemplo... ...que la parcela donde se hace la gasolinera... ...está en Canón y Gordoña... ...que es una calle como todos sabemos... ...del centro del casco antiguo de Coín... ...o que el impacto sobre el ruido... ...está acorde con, con lo que es la normativa... ...del ruido del Ayuntamiento del Leganés... ...pues bueno, nos hace ver que es un proyecto... ...que se ha hecho copia, corta y pega... ...y sin pensar en las circunstancias de Coín". ...uno de los motivos que vemos por los que esta, esta gasolinera no es necesaria... ...es que tenemos eh, una única salida desde Coín ...donde están todas las gasolineras concentradas... ...que es la salida esta hacia Málaga... ...una salida que en dos kilómetros y medio aproximadamente... ...que hay desde la salida del pueblo hasta aquí, hasta La Trocha... ...tenemos ya seis gasolineras, ni más ni menos... ...y se pretende pues plantear la séptima... ...eso lo vemos absolutamente innecesario... ...pero es que además lo vemos eh, absolutamente necesario que se haga en una actividad como una gasolinera donde hay un transporte de materia peligrosa en una carretera en una salida donde ya tenemos pues bastante atoro de tráfico y que además pues el hecho de que haya una gasolinera más pues lo que puede haber lo que puede ocurrir es que haya aún más tráfico con la acumulación que se supone en esta salida y que ya está planteando desde hace tiempo muchísimos problemas otra de las cosas que, que no vemos del proyecto es que plantea... ...que esta gasolinera pues no tiene ninguna vivienda cercana... ...cosa totalmente absurda cuando estamos viendo... ...dónde está la parcela, dónde se va a construir... ...y estamos viendo pues las viviendas colindantes... ...que es toda la urbanización Sierra Chica... ...unas más que otras, pero es que tenemos viviendas... ...totalmente colindantes con, con la gasolinera esta... ...que se pretende construir... Otra de las cuestiones pues, es, por ejemplo, pues la salida y la entrada. Esta parcela eh, se plantea en el proyecto que va a tener una salida a través de, de la asociación Salida y Entrada, a través de la urbanización Sierra Chica, cosa que no existe, pero es que además salida y entrada para la que no tienen permiso de dicha urbanización. Y se planifica pues en una zona que está dentro de nuestro PEGOU, y no solo del PEGOU, sino dentro... ...del plan parcial de Sierra Chica... ...que está considerada como zona libre y zona verde... Para, ...estaba planificada para jardín... ...entonces esa es una de las salidas y entradas que se, que se planifica... ...pero es que la otra... ...es por la propia Avenida de España... ...rompiendo parte de la obra... ...que eh, se hizo recientemente... ...y que está pagada con dinero público de, de todos y de todas". ...y por último pues una otra de las cuestiones generales... ...es que bueno pues que se dice en el proyecto... ...pues que no va a tener impacto sobre el ruido... ...hombre si se basa en el Ayuntamiento de Leganés... Como, ...como dice el proyecto pues no sabemos... ...pero es evidente que con viviendas totalmente colindantes... ...si sí hay un impacto no solo de la propia actividad de la gasolinera... ...sino también de la entrada y salida de, de vehículos. Entre lo que ha explicado Micaela pues... Eh, se denota en, eh, en general como, como que es un estudio poco serio, o al menos nos da a nosotros esa sensación. Lo que ha citado Micaela de, de las ordenanzas del Ayuntamiento de, de Leganés, por ejemplo, pues no tiene, no tiene mucho sentido. Lo que nos hace, nos hace pensar eso, que es un proyecto poco serio, como si estuviera hecho solamente para cumplir un trámite. Así, por ejemplo, pues eh, el informe para evaluar la calidad del suelo y de las aguas eh, subterráneas ...afirma que la gasolinera se va a construir en, en la calle Canón y ...es decir, al lado de la Alameda... ...es un fallo que, que no es asumible en un, en un procedimiento serio... ...como es el de calificación ambiental... ...y el, y el estudio de impactos para, para la salud... Eh, lo, ...los estudios cuando hacen lo, lo, los niveles piezométricos... ...es decir, instalan unos piezómetros... ...y depende de qué, en qué parte de, del estudio lo lea... ...resulta que el piezómetro mide... ...que el nivel freático, es decir, la capa de agua subterránea... ...unas veces está a 10 metros... ...en otro sitio dice que está a 6,10... ...en otro sitio que está a 5,8... ...refiriéndose a, al mismo piezómetro... ...tampoco contemplan eh, el, el estudio de... ...este estudio de impacto... ...tiene que decir pues las... ...las zonas protegidas... ...los espacios naturales protegidos... ...que tengamos alrededor... ...el que cita está a 15 kilómetros... ...dice que es el más cercano... ...que es la CEC Sierra Blanca... ...zona de especial conservación de Sierra Blanca... ...cuando en líneas rectas ...en esa dirección tenemos... ...otra figura de protección... ...que es también un CEC... ...la del río Pereylas, ...que está a 1800 metros... ...1800 y pico metros... ...es decir, da la sensación... ...de que se ha estudiado poco... Eh, ...poco la zona... Eh, ...también hablan de... Bueno, ...y tenemos luego el complejo serrano de interés ambiental... ...de Sierra Gorda a menos de un kilómetro... ...a poco más de 800 metros... Eh, ...también eh, cuando hablan de, de, las, de los pozos... ...dicen que no hay ningún pozo en, en el entorno más cercano... ...hay un pozo que es el de Sierra Chica... ...a poco más de 500 metros también... ...también cuando hablan de, de, de los empleos que van a crear... Se hablan de 26 empleos, en, cuando ya está en funcionamiento, entre empleos directos e indirectos. No sabemos cómo han calculado esto porque qué cantidad de, de combustible tienen que vender para poder mantener 26 empleos, de forma directa y de forma indirecta. También queremos destacar la dificultad para enterarse de realmente cuál es el proyecto definitivo. ...porque a lo largo del proyecto aparecen al menos dos... ...o hasta tres versiones de planos... ...que ubican las entradas y las salidas de la parcela... ...de forma distinta, los aparcamientos de forma distinta... ...incluso en el texto, tampoco queda claro... ...porque unas veces se habla de que hay dos entradas... ...otras veces se habla de que todo el mundo tiene que entrar... ...a través de, de la avenida, de esta avenida, de la avenida de España... ...no queda, no queda, no queda claro... ...y... ...se cita un real decreto que está derogado... ...que es el, el que hace referencia al transporte de, de mercancías peligrosas... ...no es el que citan en el, eh, en el proyecto... ...todo esto que, que hemos estado explicando... ...pues es un pequeño ejemplo de, del proyecto... ...que se atreve, que ya para rematar... ...pues se atreve a decir que no hay... ...o sea que la, la relevancia social... ...y el apoyo social al proyecto es positivo... ...cuando bueno, aquí detrás podéis estar viendo... ...a todos los vecinos de la organización Sierra Chica... ...que llevan en contra desde el proyecto, desde el principio... ...y hay un cartelón enorme, justo al lado de la parcela... ...en la que se deja muy claro, muy claro... ...que no hay un apoyo, por supuesto, a, a, a este proyecto... ...pero para nosotros, aparte de esto... ...que ya digo, que nos da la sensación de que... ...estos documentos se han hecho... ...pues para superar un mero trámite... que a, ...al que parece que no le han dado mayor importancia... Para nosotros lo más importante es que es innecesaria, sería la séptima gasolinera ya que, que tendríamos en Coín y además todas acumuladas en 2,6 kilómetros en una carretera, una carretera con un tráfico ya bastante intenso y con bastantes embotellamientos. Nos parece que no es un proyecto por el que haya que, que apostar desde, desde el Ayuntamiento de Coín.